Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Decisión, el dominio de la procrastinación, el séptimo pilar hacia la riqueza. Un análisis exacto de más de 25.000 hombres y mujeres que experimentaron fracasos reveló el hecho de que la falta de decisión estaba cerca del encabezado de la lista de las 30 principales causas de fracaso. Esta no es una mera afirmación de una teoría, es un hecho. La procrastinación, lo opuesto a la decisión, es un enemigo común que prácticamente todo hombre debe vencer. Tendrás la oportunidad de poner a prueba tu capacidad para tomar decisiones rápidas y definitivas. Cuando termines de leer este libro y estés listo para comenzar a poner acción en los principios que describe. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas mucho más allá de la marca del millón de dólares, reveló el hecho de que cada uno de ellos tenía el hábito de alcanzar las decisiones de inmediato y de cambiar estas decisiones lentamente si y cuando se cambian. Las personas que no logran acumular dinero, sin excepción, tienen el hábito de tomar decisiones si lo hacen muy lentamente y de cambiar estas decisiones con rapidez y frecuencia. Una de las cuales más destacadas de Henry Ford es un hábito de tomar decisiones rápida y definitivamente y cambiarlas de manera lenta. Esta cualidad es tan pronunciada en el señor Ford que le ha dado la reputación de obstinado. Fue esta cualidad la que impulsó a Ford a seguir fabricando su famoso modelo T, el automóvil más feo del mundo. Cuando todos sus asesores y muchos de los compradores del automóvil lo instaban a cambiarlo. Quizás Ford se demoró demasiado en hacer el cambio, pero la otra cara de la historia es que la firmeza de decisión de Ford rindió una gran fortuna antes de que el cambio de modelo fuera necesario. Hay pocas dudas de que el hábito del señor Ford de tomar decisiones con precisión asume la proporción de obstinación, pero esta cualidad es preferible a la lentitud para tomar decisiones y la rapidez para cambiarlas. La mayoría de las personas que fracasan al acumular suficiente dinero para sus necesidades generalmente son fácilmente influenciadas por las opiniones de los demás. Permiten que los periódicos y los vecinos chismosos hagan su pensamiento por ello. Las opiniones de los productos básicos más baratos del mundo. Todos tenemos una multitud de opiniones listas para ser deseadas por cualquiera que las acepte. Si te influyen las opiniones al llegar a las decisiones, no conseguirás ninguna empresa y mucho menos lo de transmutar tu propio deseo en dinero. Si estás influenciado por las opiniones de los demás, no tendrás deseo propio. Mantén tu propio consejo cuando comiences a poner en práctica los principios aquí descritos, toma tus propias decisiones y síguelas, no confíes en nadie, excepto en los miembros de tu grupo de Mente Maestra, y está muy seguro en tu selección de este grupo, que eliges solo aquellos que estarán en completa simpatía y armonía con tu propósito. Los amigos cercanos y los parientes, aunque no tienen la intención de hacerlo, a menudo nos obstaculizan a través de opiniones y a veces, mediante el ridículo que pretenden ser graciosos. Miles de hombres y mujeres llevan consigo complejos de inferioridad a lo largo de la vida, porque alguna persona bien intencionada pero ignorante destruyó su confianza a través de opiniones o burlas. Tienes un cerebro y una mente propios, úsalos y toma tus propias decisiones, si necesitas hechos o información de otras personas que te permitan tomar decisiones como probablemente lo harás en muchos casos, adquiere estos hechos o asegura la información que necesitas en silencio sin revelar tu propósito. Es característico de las personas que tienen solo una astucia o un barniz de conocimiento de tratar de dar la impresión de que tienen mucho conocimiento. Estas personas generalmente hablan demasiado y escuchan muy poco. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos y la boca cerrada si deseas adquirir el hábito de la decisión inmediata. Los que hablan demasiado hacen muy poco. Si hablas más de lo que escuchas, no solo te privas de muchas oportunidades para acumular conocimientos útiles, sino que también revelas tus planes y propósitos a personas que se leitarán mucho en derrotarte, porque te envidian. Recuerda también que cada vez que te abres la boca en presencia de una persona que tiene abundancia de conocimientos, le muestras a esa persona tu reserva exacta de conocimientos o tu falta de ellos. La sabiduría genuina suele destacarse a través de la modestia y el silencio. Ten en cuenta el hecho de que todas las personas con las que te asocias como tú buscan la oportunidad de acumular dinero. Si hablas de tus planes con demasiada libertad, es posible que te sorprenda al saber que otra persona se te ha adelantado en tu objetivo al ponerse en acción antes que tú cuyos planes hablaste imprudentemente. Deja que una de tus primeras decisiones sea mantener la boca cerrada y oídos y ojos abiertos. Como recordatorio para que sigas este consejo, te resultará útil copiar el siguiente epigrama en letras grandes y colocarlo donde lo veas diario. Dile al mundo lo que intentas hacer, pero primero muéstraselo. Esto equivale a decir que los hechos y no las palabras son lo que más cuentan. Libertad o muerte en una decisión. El valor de las decisiones depende del coraje necesario para tomarlas. Las grandes decisiones que sirvieron de fundamento a la civilización se tomaron asumiendo grandes riesgos, que muchas veces significaron la posibilidad de muerte. La decisión de Lincoln de emitir su famosa proclamación de emancipación, que dio libertad a la gente afroamericana de Estados Unidos, se hizo con un pleno entendimiento de que su acto pondría en su contra a miles de enemigos, partidarios, amigos y políticos. También sabía que la realización de esa proclamación significaría la muerte de miles de hombres en el campo de batalla. Al final le costó la vida a Lincoln, eso requirió coraje. La decisión de Sócrates de beber la copa de veneno en lugar de comprender su creencia personal fue una decisión de valentía, eso que el tiempo se adelantara mil años y les dio a las personas que aún no habían nacido el derecho de la libertad de pensamiento y de expresión. La decisión del general Robert E. Lee cuando se separó del camino con el sindicato y asumió la causa del sur fue una decisión de valentía porque sabía bien que podría costarle la vida y que seguramente costaría la vida de otros. Pero la decisión más importante de todos los tiempos en la que respecta a cualquier ciudadano estadounidense se tomó en Filadelfia el 4 de julio de 1776, cuando 56 hombres firmaron un documento que sabía bien que traía la libertad a todos los estadounidenses o a cada uno de los 56 colgados en una horca. Has oído hablar de este famoso documento, pero es probable que no hayas extraído de él la gran lección de los logros personales que enseñó tan claramente. Todos recordamos la fecha de esta decisión trascendental, pero pocos de nosotros nos damos cuenta del valor que requirió esa decisión. Recordamos nuestra historia tal como se nos enseñó. Recordamos las fechas y los nombres de los hombres que lucharon. Recordamos Valley Forge y Yorktown. Recordamos a George Washington y a Lord Cornwallis. Pero sabemos poco de las fuerzas reales detrás de estos hombres, fechas y lugares. Sabemos aún menos de ese poder intangible que nos aseguró la libertad mucho antes de los ejércitos de Washington llegaron a Yorktown. Leemos la historia de la revolución e imaginamos falsamente que George Washington fue el padre de nuestro país, que fue el quien ganó nuestra libertad mientras que la verdad es que Washington fue solo un accesorio después de los hechos, porque la victoria de sus ejércitos se habían asegurado mucho antes de que Lord Cowell se rindiera. Esto no pretende robarle a Washington, nada de la gloria que tanto merecía. Su propósito, más bien, es presentar mayor atención al asombro de poder, que fue la verdadera causa de su victoria. Es nada menos que una tragedia que los escritores de la historia hayan pasado por alto por completo las más mínimas referencias al poder irresistible que dio nacimiento y libertad a la nación destinada a establecer nuevas normas de independencia para todos los pueblos de la tierra. Digo que es una tragedia porque es el poder que debe de ser todo individuo que supera las dificultades de la vida y obliga a vivir a pagar el precio solicitado. Repasemos brevemente los eventos que dieron origen a este poder. La historia comienza con un incidente en Boston el 5 de marzo de 1770. Los soldados británicos patrullaban las calles con su presencia amenazando abiertamente a los ciudadanos. A los colonos les molestaba que los hombres armados marcharan entre ellos. Empezaron a expresar abiertamente su resentimiento arrojando piedras y epítetos a los soldados que marchaban hasta que el oficial del mando dio la orden. Prepárense bayonetas, carguen. La batalla estaba en marcha. Resultó que en la muerte y lesiones de muchos, el incidente despertó el resentimiento que la asamblea provincial, integrada por destacados colonos, convocó a una reunión con el propósito de tomar una acción definitiva. Dos de los miembros de esta asamblea fueron John Hancock y Samuel Adams. Vivan sus nombres, hablaron con valentía y declararon que debe ser un motivo para expulsar a todos los soldados británicos de Boston. Recuerdo esto, una decisión en la mente de dos hombres podría llamarse con propiedad el comienzo de la libertad de la que ahora disfrutamos en Estados Unidos. Recuerda también que la decisión de estos dos hombres requería fe y valor porque era peligroso. Antes de que se levantara la asamblea, se nombró a Samuel Adams para llamar al gobernador de la provincia, Hutchinson, y a exigir la retirada de las tropas británicas. La solicitud fue rechazada, las tropas se retiraron de Boston, pero el incidente no terminó. Había producido una situación destinada a cambiar toda la tendencia de la civilización. No es extraño que los grandes cambios, como la Revolución Estadounidense y la Guerra Mundial, tengan a menudo comienzos en circunstancias que parecen poco importantes. Es interesante también observar que estos importantes cambios suelen comenzar en la forma de una decisión definitiva en la mente, de un número relativamente pequeño de personas. Pocos de nosotros conocemos la historia de nuestro país lo suficiente bien como para darnos cuenta de que que John Hancock, Samuel Adams y Richard Henry Lee de la provincia de Virginia fueron los verdaderos padres de nuestro país. Richard Henry Lee se convirtió en un factor importante en la historia debido al hecho de que él y Samuel Adams se comunicaron frecuentemente por correspondencia, compartiendo libremente sus temores y esperanzas con respecto del bienestar de la gente de sus provincias. A partir de esta práctica, Adams concibió la idea de que un intercambio mutuo de cartas entre las 13 colonias podría ayudar a lograr la coordinación de esfuerzos que tanto se necesitaba en relación con la situación de sus problemas. Dos años después de enfrentamiento con los soldados en Boston, marzo del 72. Adams presentó esta idea a la Asamblea en forma de moción para que se estableciera un comité correspondiente entre las colonias, con correspondencias designadas de manera definitiva en cada colonia, por el propósito de una cooperación amistosa para el mejoramiento de las colonias de la América Británica. Marca bien este incidente. Fue el comienzo de la organización del vasto poder destinado a darte libertad a ti y a mí, la mente maestra ya estaba organizada, estaba formando por Adamsley y Hancock. Les dio además que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les llegará de mi padre que está en los cielos. Se organizó el comité de correspondencia. Observa que este movimiento proporcionó el camino para aumentar el poder de la mente maestra al agregarle hombres de todas las colonias. Ten en cuenta que este procedimiento contribuyó la primera planificación organizada de los colonos descontentos. En la unión está la fuerza. Los ciudadanos de las colonias habían estado liberando una guerra desorganizada contra los soldados británicos a través de incidentes similares a los disturbios de Boston, pero no se habían logrado nada beneficioso. Sus quejas individuales no se habían consolidado bajo una mente maestra. Ningún grupo de individuos había reunido en sus corazones, mentes, almas y cuerpos una decisión definitiva para resolver una dificultad con los británicos una vez por todas hasta que Adams, Hancock y Lee se reunieron. Mientras tanto, los británicos no estaban ociosos. Ellos también estaban haciendo algo de planificación y mente maestra, por su propia cuenta, con la ventaja de tener de vuelta dinero y soldados organizados. La corona nombró a Gage para suplantar a Hutchinson como gobernador de Massachusetts. Uno de los primeros actos del nuevo gobernador fue enviar un mensajero para llamar a Samuel Adams con el propósito de tratar de tener una oposición por medio del miedo podemos entender mejor el espíritu de lo que sucedió citando la conversación entre el coronel Fenton, el mensajero enviado por Gage y Adams. Coronel Fenton, el gobernador Gage me ha autorizado para asegurarle, señor Adams, que el gobernador ha sido autorizado para otorgarle los beneficios que serían satisfactorios, esforzándose por ganar a Adams mediante la promesa de sobornos, a condición de que se prometiera cesar en su oposición a las medidas de gobierno. En el Consejo del Gobierno para usted, señor, que no incurra en el mayor disgusto a su majestad, su conducta ha sido tal que no hace responsable a las sanciones de un acta de Enrique VIII por la cual las personas pueden ser enviadas a Inglaterra para ser juzgadas por traición o por malversación de traición. A discreción del gobierno de una provincia, pero al cambiar su curso político, no solo recibirá grandes ventajas personales, sino que hará las paces con el rey. Samuel Adams tuvo la opción de dos decisiones y podía cesar su oposición y recibir sobornos personales, o podía continuar y correr el riesgo de ser colgado. Claramente... Había llegado el momento de que Adams se vio obligado a alcanzar instantáneamente una decisión que podía haberle costado la vida. A la mayoría de los hombres les habría resultado difícil llegar a la decisión. La mayoría habría enviado una respuesta evasiva, pero no Adams insistió en la palabra de honor del coronel Fenton, que en el coronel entregaría al gobierno la respuesta exactamente como Adams se la daría. La respuesta de Adams entonces puede decirle al gobernador Gage que confío en que hace mucho que hizo las paces con el rey de reyes. Ninguna consideración personal me inducirá a abandonar la causa justa de mi país y diga al gobernador Gage que es el consejo de Samuel Adams para él y a no insultar los sentimientos de un pueblo exasperado. El comentario sobre el carácter de este hombre parece innecesario. Debe ser obvio para todos los que lean este asombroso mensaje, lo que su remitente poseía que lealtad del más alto nivel. Este es importante, los chantajistas y los políticos deshonestos han prostituido el honor porque murieron hombres como Adams, cuando el gobernador Gage recibió la respuesta satisfactoria de Adams, se enfureció y emitió una proclamación que decía, por la presente en el nombre de su Majestad, ofrezco y prometo su más generoso perdón a todas las personas que dejen inmediatamente sus armas y vuelvan a los deberes de súbditos pacíficos, salvo solo del beneficiario de tal perdón, Samuel Adams y John Hancock, cuyas ofensas son de naturaleza demasiado abominable para admitir cualquier otra consideración que no sea la de condenar el castigo. Como se podría decir, en la jerga moderna, Adams y Hakon estaban en la mira. La amenaza del gobernador, airado, obligó a los dos hombres a tomar una decisión, igualmente peligrosa. Se apresuraron a convocar una reunión secreta con sus seguidores más acérrimos. Aquí la mente maestra comenzó a tomar impulso. Una vez convocada la reunión, Adams cerró la puerta con llave, se guardó la llave en el bolsillo e informó a todos los presentes que era imperativo que se organizara un congreso de la colonia y que ningún hombre debería salir de la sala hasta que se haya llegado a una decisión por dicho congreso. Siguió una gran emoción, algunos sorprendidos, los posibles consecuencias del radicalismo, miedo al cambio. Algunos expresaron serias dudas sobre la sabiduría de una decisión tan definida en el desafío de la corona. Encerrados en esta habitación había dos hombres inmunes al miedo, ciegos de la posibilidad de fracaso Hancock y Adams. A través de la influencia de sus mentes, los demás fueron inducidos a estar de acuerdo en que, a través del comité de correspondencia, se deberían hacer arreglos para una reunión del primer congreso continental, que se celebraría en Filadelfia del 5 de septiembre de 1774. Recuerda esta fecha. Es más importante que el 4 de julio de 1776. Si no hubiera habido una decisión de realizar un congreso continental, no podría haber habido una firma de declaración de independencia. Antes de la primera reunión del nuevo congreso, otro líder en una sección diferente del país estaba a punto de publicar una visión resumida a los derechos de América Británica. Era Thomas Jefferson, de la provincia de Virginia, cuya relación con Lord Deumont representaba de la corona en Virginia, era tan tensa como la de Hancock, además del gobernador. Poco después de la publicación de su famoso resumen de derechos, se informó a Jefferson de que estaba sujeto a enjuiciamiento por la alta traición contra el gobierno de su majestad. Inspirado por la amenaza, uno de los colegas de Jefferson, Patrick Henry, expresó de manera audaz lo que pensaba y concluyó con sus pensamientos con una frase que será para siempre un clásico. Si esto es traición, entonces aprovechalo. Fueron hombres como estos, los que sin poder, sin autoridad, sin fuerza militar, sin dinero, se sentaron a considerar solamente el destino de las colonias, comenzando por la apertura del primer congreso continental y continuando a intervalos durante dos años hasta el 7 de junio de 1776. Richard Henry Lee se levantó, se dirigió a la presidencia y ante la asamblea inaugurada hizo esta moción. Caballeros, Hago la moción de que estas colonias unidas son y por derecho deben ser libres e independientes, que sean absueltos de su lealtad a la corona británica y que toda conexión política entre ellas y el estado de Gran Bretaña está y debería estar totalmente disuelta. La asombrosa moción de Lee fue discutida con fervor y con tanta amplitud que comenzó a perder la paciencia. Finalmente, después de días de discusión, volvió a tomar la palabra y declaró, con voz clara y firme, «Señor Presidente, hemos debatido este tema durante días. Es el único camino que debemos seguir. ¿Por qué entonces, señor, nos demoramos más? ¿Por qué seguir deliberando? Dejemos que este feliz día dé a luz a una república americana, que se levante no para devastar y conquistar, sino para restablecer el reino de la paz y de la ley. Los ojos de Europa están fijos en nosotros. Ella exige de nosotros un ejemplo vivo de libertad, que pueda constatar en la felicidad del ciudadano con la tiranía cada vez mayor». Antes de que finalmente se votara sobre su moción, Lee fue llamado de regreso a Virginia debido a una grave enfermedad en la familia. Pero antes de irse, puso su causa en manos de su amigo, Thomas Jefferson quien prometió luchar hasta que se tomaran medidas favorables. Poco después, el presidente del Congreso, Hancock, nombró a Jefferson como presidente de un comité para redactar una declaración de independencia. El comité trabajó larga y arduamente en un documento que significaría, cuando fuera aceptado por el Congreso, que todo hombre que lo firme firmaría su propia orden de muerte. Si las colonias perdían en la lucha contra Gran Bretaña, que era algo seguro que pasaría, se redactó el documento y el 28 de junio se dio lectura al borrador original del, del Congreso. Durante varios días se discutió, modificó y preparó. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson se presentó ante la asamblea y leyó sin miedo la decisión más importante que jamás se haya escrito sobre un papel. Cuando el curso de los acontecimientos humanos sea necesario que un pueblo disuelva las bandas políticas que lo han conectado con otro y asuma entre los poderes de la tierra y la posición separada e igual a la cual las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza les da derecho, un respeto decente a las opiniones de la humanidad requiere que declaren las causas que los impulsan a la separación. Cuando Jefferson terminó, el documento fue votado aceptado y firmado por los 56 hombres cada uno apostando su propia vida por su decisión de escribir su nombre por esa decisión nació una nación destinada a tener la humanidad para siempre, el privilegio de tomar decisiones mediante decisiones tomadas con un espíritu de fe similar y solo mediante tales decisiones los hombres pueden resolver sus problemas personales y ganar para sí mismos elevados bienes materiales y espirituales no olvidemos esto analiza los hechos que llevaron a la declaración de independencia y está convencido de que esta nación, que ahora ocupa una posición de imponer respeto y poder entre todas las naciones del mundo, nació de una decisión creada por una mente maestra, que constó de 56 hombres, nota bien el hecho de que fue su decisión la que aseguró el éxito de los ejércitos de Washington porque el espíritu de esa decisión estaba en el corazón de cada soldado que luchó con él y sirvió con un poder espiritual que no reconoce el fracaso. Nota también, con gran beneficio personal, que el poder que le dio a esta nación su libertad es el mismo poder que debe ser usado con cada individuo que se vuelve autodeterminante. Este poder se compone de los principios descritos en este libro. No será fácil detectar en la historia de la declaración de independencia. Al menos seis de estos principios. Deseo, decisión, fe, persistencia, la mente maestra y la planificación organizada. A lo largo de esta filosofía te encontrarás la sugerencia de que el pensamiento respaldado por un fuerte deseo tiene una tendencia a transmutarse en su equivalente físico. Antes de continuar, deseo dejarte la sugerencia de que uno puede encontrarse en esta historia y en la historia de la organización de los United States Steel Corporation una descripción perfecta del método por el cual el pensamiento realiza esta asombrosa transformación. En tu búsqueda del secreto o del método, no busques un milagro porque no lo encontrarás. Encontrarás solo las leyes eternas de la naturaleza. Estas leyes están disponibles para todas las personas que tienen fe y el valor para usarlos. Pueden usarse para traer libertad a una nación o para acumular riquezas. No hay ningún cargo, excepto el tiempo necesario para comprenderlas y apropiarse de ellos. Aquellos que toman decisiones de manera rápida y definitiva, saben lo que quieren y en general lo obtienen. Los líderes en todos los ámbitos de la vida deciden de manera rápida y firme. Esa es la principal razón por la que son líderes. El mundo tiene la costumbre de dejar espacio al hombre cuyas palabras y acciones demuestren que saben a dónde van. La indecisión es un hábito que suele comenzar en la juventud, el hábito adquiere permanencia a medida de que el joven pasa por la escuela, la preparatoria e incluso la universidad, sin definición de propósito. La mayor debilidad de todos los sistemas educativos es que ni enseñan ni fomentan el hábito de la decisión definitiva. Sería beneficioso si ninguna universidad permitiera la inscripción de ningún estudiante a menos y hasta que este estudiante declare su propósito principal al matricularse. Sería aún más beneficioso si todos los estudiantes que ingresaran a la escuela se vieran obligados a aceptar una formación en el hábito de decisión y se les obligara a aprobar un examen satisfactorio sobre esta materia antes de que se les permitiera avanzar en las calificaciones. El hábito de la indecisión adquirida por las deficiencias de nuestros sistemas educativos acompaña al alumno a la ocupación que elige. Sí, de hecho, elige su ocupación. Generalmente, el joven que recién sale de la escuela busca cualquier trabajo que pueda encontrar. Toma el primer lugar que encuentra porque él ha caído en el hábito de la indecisión 98 de cada 100 personas que trabajan por un salario en la actualidad Están en los puestos que ocupan porque carecían de definición de decisión Para planificar una posición definitiva y el conocimiento de cómo elegir un empleador La definición de decisión siempre requiere valentía, a veces mucha valentía los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia arriesgaron sus vidas en la decisión de colocar sus firmas en este documento. La persona que llega a una decisión definitiva de procurarse un trabajo en particular y hacer que la vida pague el precio que pide, no apuesta su vida por su decisión. Él apuesta su libertad económica, la independencia financiera, la riqueza, los puestos comerciales y profesionales deseables. No está al alcance de la persona que descuida o se niega a esperar, planificar y demandar estas cosas. La persona que desea riquezas con el mismo espíritu que Samuel Adams deseaba la libertad para las colonias, seguramente acumulará riquezas. En el capítulo de planificación organizada encontrarás instrucciones completas para comercializar todo tipo de servicios personales. También encontrarás información detallada sobre cómo elegir el empleador que prefieres y el trabajo en particular que deseas. Estas instrucciones no serán de ningún valor para ti a menos que definitivamente decidas organizarlas en un plan de acción.